materiales en otro sitio por si la gente no puede acceder a, a Mercurio, ¿vale? Venga, pues te presento, que ya está grabando y, y le doy la palabra. Ya, claro. Bueno, bienvenido a otra sesión de Yo sigo publicando. Hoy vamos a tener con nosotros a, a Pedro Ángel Castillo Valdivieso, que es profesor en el Departamento de Arquitectura y Tecnología de los Computadores. Es profesor también en, en el Máster de de ciencia de datos, y además es gestor de la Universidad de Granada porque es compañero mío en el vicerrectorado de investigación y, y, transfer y transferencia porque es director del secretariado de Política Científica, yo trabajo mucho con, con él porque mi unidad de, de evaluación es, re es responsabilidad de su secretariado, y bueno, trabajamos intensamente y la verdad que, que sí, ha sido un placer muy trabajar. ¿Cuántos años llevamos trabajando ya, Pedro? Llevamos trabajando ya bueno, casi cinco, seis años cinco. juntos. Y la verdad que ha sido un placer, ha sido siempre un placer porque tiene un carácter muy afable, eres una persona muy eficaz y, y la verdad que han sido, hemos pasado unos buenos años y los que nos quedan, porque todavía nos quedan al menos tres añitos, tres a ¿Sí? tres años juntos. Eh, bueno, él va a dar el curso de estudio de eh, tenéis que entender que el curso que va a dar Pedro es una introducción básica de Studio, porque con Studio yo creo que podíamos hacer un curso de, de 500 horas o un grado entero para... Un grado entero, porque es un, es un sistema bastante complejo. ¿vale? Entonces, eh, él va a dar en dos sesiones. Os pido un poco que, eh, la de, eh, que no utilicéis mucho el chat ni deis mucho la, la tabla para el chat para que no se nos despiste en sus eh, su explicaciones. Vale, y eh, lo está comentando con él eh, antes de iniciar la, la, la sesión. Que bueno, todas las preguntas que vayan surgiendo, vale el código va a estar grabado. Estamos grabando la sesión, lo vamos a. a a publicar vídeo, entonces vaya a tener todos los ejemplos que vaya poniendo, los voy a poder reproducir tranquilamente en vuestras casas viendo el vídeo. Y, vale, perdonad que me siga metiendo gente aquí, eh, entonces voy a tener todos los materiales. Después, por el Telegram tenemos varios compañeros que saben RStudio, está, eh, está Pedro García, está Wences, está también Javi Cantón, y en la medida de lo posible en Telegram pa, también podremos ir resolviendo las dudas. Y después, al principio de la segunda sesión, Pedro también podrá resolver alguna algunas dudas, ¿vale? Entonces no hago agobiáis, no hago bien si no vais entendiendo, entendiendo algo, ¿vale? Y, y bueno, ya está, ya sabéis que en Semana Santa también vamos a continuar con los cursos. He visto que habéis lanzado alguna, algunas propuestas, yo voy a planificar la, la segunda semana, después de Semana Santa, a ver si consigo, ver si consigo eh, eh, poner en marcha algunas de las propuestas que estáis haciendo. Sin más, Pedro, oye, muchas gracias por, por participar y te mando un, un abrazo muy fuerte. Dani, muchas gracias. Como, como siempre, pues un, un placer. Con las cosas que, que gestionas y organizas, pues todo, todo es muy fácil. Así es que, bueno, pues ya está. A ver si... Si queda todo claro y, y le gusta a la gente el, el curso. Sí, seguro, seguro. Y aunque hoy sea una, una introducción, pues para la segunda sesión, pues intentamos traer ya ejemplos más, más avanzados que seguramente sean más interesantes para, para todo el mundo. Muy bien, Pedro. Para bueno, eso, Yo vale. estaré por aquí en la sombra controlando el tema. <risa> vale, abrazo, vale, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Y hasta luego. Ven, hasta ahora. Bueno, bueno pues si, si os parece, bueno, vamos, vamos a comenzar el, este, esta sesión, este curso, pues viene dado también pues, porque lo hemos realizado dentro de, del vicerrectorado, ¿vale? del plan de formación del vicerrectorado de investigación en los últimos dos o tres años. Si os parece, para, para comenzar y para ir centrándonos y tal, voy a compartiros mi, mi pantalla, ¿vale? la pantalla completa, de forma que primero vamos a ver una, os voy a contar eh, qué es R, ¿vale? de dónde viene, para qué se suele utilizar y demás, y después directamente pasamos eh, a ver la pantalla de RStudio, que es el entorno integrado donde vamos a estar trabajando y probando absolutamente todos los ejemplos. Y, y ya a partir de ahí, pues, vamos desarrollando. Mientras tanto, pues, os, os contaré, eh, pues, cómo, cómo propongo desarrollar esta, esta sesión, ¿vale? Entonces, os comparto mi, mi pantalla. Yo a partir de este momento, ¿vale? eh, ya no, o sea, me paso a, la, a esta presentación, ¿vale? Que va a ser un poco la que, la que va a guiar... La, la sesión y, y ya no, no presto atención al, al chat, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, pues si hay alguna pregunta o lo que sea, pues yo luego revisaré al final el chat y también el, el grupo de, de Telegram y, bueno, cualquier duda, cualquier comentario eh, o propuesta, pues, pues lo, lo tendré en cuenta para la segunda sesión. Entonces... <coughs> Eh, como todos sabemos, ¿vale? en el mundo de la investigación, pues el, el análisis de los datos que, que estamos manejando es, es una, una parte fundamental a la hora de, pues, de planificar eh, proyectos de investigación o eh, escribir un, un artículo y, y obtener, pues, eh, análisis con estudios estadísticos, buenos gráficos, vale, que luego pues le den ese plus al, al artículo para, bueno, para conseguir publicarlo al fin y al cabo. Existen muchas herramientas, ¿vale? hay mucha gente, conozco a mucha gente que utiliza MATLAB o SPSS o Graphic, vale principalmente, sin embargo, bueno, yo en mi grupo de investigación eh, pues solemos basarnos siempre en el uso de, de software libre y, y gratuito y tal y disponible para todas las plataformas, de forma que no tengamos que estar eh, preocupándonos de licencia o de conseguir programas de alguna manera, ¿vale? Dejémoslo así. Entonces, en ese sentido, para hacer todos los análisis de datos, pues desde hace bastante años venimos utilizando el lenguaje R y eh, concretamente eh, lo usamos en, con la interfaz gráfica de, de RStudio. Para que veáis que es un lenguaje y una interfaz muy potente y muy utilizado, ¿vale? os dejo aquí abajo una serie de logotipos de grandes empresas que, que gran parte de su análisis de datos y de su desarrollo se basan precisamente en el uso de, de R, ¿vale? entre ellos pues, Facebook o, o Google o el New York Times. ¿vale? O sea, se trata de un lenguaje que tiene un soporte muy grande eh, que tiene una comunidad eh, enorme, eh, existen tutoriales, videotutoriales, eh, guías de ayuda y para cualquier tipo de desarrollo, de librería, ¿vale? con lo cual casi cualquier cosa que queramos hacer vamos a poder hacerla con, con este lenguaje y en este entorno gráfico. ¿vale? Entonces... Eh, hasta aquí digamos que es un poquito pues, la, la introducción de, del lenguaje, del, del entorno y ahora vamos a ver cuáles son los objetivos del curso que, que, que planteamos hoy. ¿vale? Entonces, la, la idea es eh, que sepáis instalar RStudio, que aprendáis a trabajar con este entorno integrado ¿vale? un, en un entorno visual por lo menos en los aspectos más básicos, que sepáis hacer operaciones básicas con los datos en el lenguaje R, que conozcáis las principales estructuras de datos que se necesitan para gestionar, eh, pues en principio, grandes cantidades de datos que luego podamos analizar con herramientas estadísticas y representarlo gráficamente. ¿Vale? Entonces, pues, en ese sentido, pues también realizar operaciones estadísticas y también pues, representar gráficamente conjuntos de datos. Eh, si os dais cuenta, pues todos estos objetivos para una hora y media pues, son como mucho. ¿vale? parece de, demasiado ambicioso. Sin embargo, bueno, lo vamos a ir haciendo lo más facilitado posible, explicando pasito a pasito cada... Eh, cada punto de, de, que vayamos a, a realizar y, y sobre todo si alguna cosa se nos queda eh, en el tintero y no nos da tiempo a verlo hoy no pasa nada porque tenemos otra, otra sesión dentro de, de unos 15 días eh, y todo aquello que no nos dé tiempo o que no se quede claro ¿vale? pues lo, lo explicamos y lo mejoramos para, para la segunda sesión a ver, os he dejado eh, todos los materiales en esta dirección. ¿vale? Esta dirección de aquí no es más que la dirección, con la muestro, ¿vale? Esta de aquí, ¿vale? Mercurio.ugr.es, ¿vale? Y en mi página de docencia, pues una especie de asignatura más, ¿vale? Dentro de la cual, pues os, re, os resumo de qué va el, el curso, cuáles son los objetivos principales. Y aquí a la, a la derecha. Eh, creo que en algún sitio he dicho a la izquierda, bueno, perdón, a la derecha vale tenemos el enlace a la presentación ¿vale? en PDF y a todos los ejemplos. Los ejemplos ahora después os voy a comentar los que, los que son, cómo descomprimirlo y cómo ponerlos en marcha. vale Todo esto va a quedar claro. Bueno, si le dais, por ejemplo, al enlace de la presentación, pues <coughs> Mercurio deberá serviros un PDF... ¿vale? que se llama Presentación 1 y que actualicé anoche. ¿de acuerdo? Eh, un PDF bastante grande, fijaos que tarda bastante rato en cargar. ¿vale? Y, y ya está, son 60 páginas a, a dos transparencias por página. ¿vale? O sea, hay mucho material para, para, la, para la sesión de, del curso. Entonces lo tenéis todo aquí en, en esta URL. Eh, si muchos cientos de personas accedemos al mismo tiempo a, esta, a este servidor, vale, a mi servidor del despacho de docencia, pues es posible que tarde más en cargar las cosas. Pero no os preocupéis que siempre va a estar allí. En cualquier caso, y por si se cayera la máquina en algún momento, en el futuro lo que sea, eh, ya os he pasado por el chat y por el grupo de Telegram dos direcciones alternativas de donde podéis bajar tanto la presentación como los ejemplos, ¿vale? El, el, el ficherito zip con todos los ejemplos, de forma en esta página de Mercurio o en la otra eh, a través del, del enlace de Dropbox, ¿vale? Que es lo que os he pasado por el otro lado. Bueno, pues entonces, si os parece, os muestro esta transparencia como índice de la presentación que vamos a seguir en el, en el curso de, de RStudio, ¿vale? Voy a comentaros qué es R, qué es RStudio, eh, muy rápidamente, ¿vale? Eh, yo lo voy a dejar con bastante detalle en la presentación, de, de forma que si alguien quiere ampliar, pues podéis acceder a, a, la, a los enlaces que yo os facilito y os pues, tenéis mucha más información y, y más detalles de los que yo os vaya a dar ahora eh, de palabra, ¿vale? Después voy a comentar cómo podéis llevar a cabo la instalación de RStudio en cualquier sistema operativo. Y ya a partir de ahí, pues, dejaré de utilizar la presentación y me paso a la ventana de RStudio y vamos viendo uno por uno cada, cada ejemplito. ¿Vale? Entonces, R, el lenguaje R, eh, es, un, es un software, es un lenguaje de programación. ¿vale? No, no olvidemos, no se trata, ¿Vale? El ROR Studio no es una herramienta eh, al estilo de Excel o de SPSS, eh, donde todo es gráfico, eh, vemos la, las matrices ¿vale? de, de, lo, de los datos eh, de forma gráfica y, y mediante el ratón pues, vamos modificando, marcando, moviendo, copiando y tal. Aquí se trata de utilizar un lenguaje de programación, en el cual tenemos que crear nuestros pequeños programas ¿vale? utilizando los, los comandos y, la, y las instrucciones del, del lenguaje para crear eh, el procedimiento que nosotros queremos aplicarle a ciertos datos. Y ese procedimiento puede ser desde una operación matemática más o menos sencilla hasta pues, la carga de un conjunto de datos grande que va a estar compuesto por miles de filas con un montón de columnas, cada, cada una de esas filas, ¿vale? Y el análisis de cada una de esas columnas de datos, la selección de cierto tipo de datos dentro del conjunto, etcétera, etcétera, etcétera. Y, bueno, por supuesto, en último término, pues representar gráficamente los datos, que siempre queda más bonito y es más fácil de, de ver y de entender las cosas, ¿vale? Entonces, quiero que, que quede desde el, desde el principio muy claro que lo que vamos a hacer es programar, ¿vale? Utilizando las instrucciones del, del lenguaje. Veréis que es bastante sencillo. Hay, no hay que asustarse, es bastante sencillo lo que, lo que vamos a hacer. Pero, pero no vamos a estar eh, utilizando un, una, una interfaz gráfica tan facilitada como, como la de Excel. También es cierto que eh, si es un lenguaje, ¿Vale? tan utilizado en biomedicina, estadística, bioinformática o, o finanzas, ¿vale? es porque aporta una eh, capacidad y, y una potencia que herramientas más sencillas no nos ofrecen. ¿vale? Luego además, eh, R y R Studio tienen una ventaja muy grande y es que están disponibles para cualquier sistema operativo. Con lo cual, tengamos la máquina que tengamos, lo vamos a poder utilizar. Pero no solo eso, es que además, si nosotros tenemos un servidor, eh, un servidor web, ¿vale? podemos instalar el RStudio eh, versión server de forma que desde cualquier máquina teniendo un navegador, podemos acceder a, a nuestra instalación de RStudio en ese servidor tal y como si estuviésemos utilizándolo en nuestra máquina local, sin necesidad ni siquiera de, de instalárnoslo. De esta forma es que ya no necesitamos ni siquiera instalarlo. Podemos utilizar un iPad, una tablet eh, y con el, con el navegador web de, de esa máquina, acceder a nuestro servidor, entrar en la parte donde está el, el RStudio Server y utilizarlo directamente okay. sin, sin más ni más. ¿vale? Entonces... Eh, continuamos la, la presentación. ¿vale? Para ampliar conocimiento y tener más detalles sobre qué es R y qué eh, eh, características nos puede aportar y demás, os dejo este par de, de enlaces donde podéis entrar eh, y, y ampliar la información. Bueno, eh, el lenguaje SR. Y el entorno de trabajo es RStudio. Son dos cosas diferentes, pero se necesitan la una a la otra. ¿vale? Entonces, primero necesitamos descargar R. Y tal y como os comentaba ayer eh, por el grupo de Telegram, bueno pues lo suyo es entrar en esta URL, por ejemplo, en la de Red Iris, ¿vale? y está aquí hospedada aquí en España y el acceso para nosotros va a ser más rápido. ¿Vale? Eh, y bajarnos la versión más actual del software ¿vale? eh, que, que se ajuste a nuestro lenguaje de programación. ¿vale? En esta captura de pantalla lo estáis viendo. Pues, si necesitamos para Windows, para Macos o, o para Linux, no lo descargamos. La instalación es súper sencilla. Es exclusivamente pues, doble clic y después darle al botoncito de siguiente hasta que termine la instalación. ¿Vale? Una vez que termine, pues nuestro escritorio, si estamos por ejemplo en Windows, vale, pues nuestro escritorio nos aparecerá un acceso directo parecido a este que se ve aquí en esta, en esta captura. Y si lo ejecutamos, ¿vale? pues nos aparecerá una ventanita similar a esta que veis aquí en esta otra captura. Fijaos que la ventanita es modo texto en la cual tenemos que ir escribiendo nuestras sentencias, nuestras instrucciones del lenguaje. ¿Vale? Y escribiendo esas instrucciones del lenguaje, pues podemos pues desde crear conjuntos de datos, eh, guardarlos en disco, cargarlos, hacer operaciones estadísticas o cualquier cosa. ¿Vale? <coughs> Sin embargo, bueno, trabajar en esta interfaz de modo texto, pues no es demasiado cómodo. Viene bien tener una interfaz gráfica donde eh, las representaciones gráficas, pues se nos muestren de una forma sencilla, donde podamos escribir nuestro código y guardarlo, eh, ¿vale? ordenarlo. Y para eso tenemos principalmente dos entornos integrados. Uno de ellos es RStudio, ¿vale? que es el que a mí me gusta más y es el que vamos a ver hoy, pero no es el único. De hecho, Microsoft también tiene un entorno integrado para trabajar con R, ¿de acuerdo? el Visual Studio, eh, que podemos bajar y, e instalar en cualquier sistema operativo también. ¿de acuerdo? O sea, Microsoft da soporte a este lenguaje al mismo nivel que, que RStudio. Vale, pues pasamos al segundo punto. ¿Qué es RStudio? Bueno, pues RStudio, como os decía antes, es la interfaz que facilita eh, el uso y la programación y el desarrollo de, de, de programas más o menos complejos y potentes eh, en lenguaje R. Una vez más, para tener más información sobre, sobre esta interfaz, bueno pues os dejo un par de, de URL's. Eh, con las que podéis eh, bueno, pues ampliar conocimiento, ampliar información. La, la interfaz, la, la forma de funcionar, se basa en esta ventana que estáis viendo aquí. ¿vale? Eh, si lanzamos el RStudio, ahora después vamos a ver cómo instalarlo, pues vamos a tener cuatro partes en la ventana. Una parte arriba a la izquierda, donde vamos a tener nuestros programas y vamos a poder inspeccionar los conjuntos de datos. Una parte abajo a la izquierda donde vamos a tener la consola de órdenes ¿vale? en la cual se ejecutan nuestros programas y podemos ir viendo las salidas que van generando, ¿vale? mensajes que generan nuestros programas, mensajes de error, si es que nos equivocamos al, al programar, ¿vale? etcétera etcétera Arriba a la derecha vamos a tener el entorno donde podemos inspeccionar todas las variables y todos los conjuntos de datos que nosotros vayamos creando en nuestros programas y abajo a la derecha ¿vale? vamos a tener un explorador de archivos, una forma de inspeccionar todas las representaciones gráficas que vayamos haciendo, un gestor de paquetes ¿vale? para instalar nuevos paquetes o librerías que nos den soporte a nuevas funcionalidades en nuestra, eh, ¿vale? en nuestra máquina para, para programar en, en R ¿vale? y, por supuesto, pues, la ayuda sobre cualquier función o cualquier tema de R que nos, que nos encontremos, ¿vale? Que no los vamos a encontrar. Si en lugar de RStudio alguien prefiere instalar el, el Visual Studio de Microsoft ¿vale? para R, pues fijaos que la ventana es prácticamente idéntica. ¿vale? Arriba a la izquierda los programas, abajo a la izquierda la consola ¿vale? donde se ejecutan nuestros programas Arriba a la derecha eh, el, el entorno y el visualizador de todas las variables y, y, y datasets, ¿vale? Y abajo a la derecha, pues, eh, las representaciones gráficas, la ayuda, etcétera, etcétera. Es casi casi idéntico en ambos casos, ¿vale? Vemos cómo instalar R, RStudio, ¿vale? Muy rápidamente. Eh, si entramos en, el, en la descarga de, R, de RStudio, ¿vale? En esta URL, eh, bueno, pues, vais a haber dos opciones. Por un lado, vais a tener el, la descarga del RStudio eh, Server, ¿vale? Solamente para aquellos que tengan un servidor web y que deseen eh, utilizar RStudio, ¿vale? hacer su desarrollo a través de un navegador en lugar de estar trabajando con la aplicación nativa en su, en su máquina local. ¿vale? Y por otro lado vamos a tener el RStudio de escritorio que es el que yo recomiendo instalar sobre todo ahora para empezar. ¿vale? Es una aplicación no demasiado grande que se instala en nuestra, en nuestra máquina y siempre la tenemos disponible en nuestra máquina tengamos o no tengamos conexión a internet, ¿vale? Si entráis en la, en la descarga de, del RStudio de escritorio, bueno, pues veréis que nos aparecen las versiones para todos los sistemas operativos, ¿veis? para Windows, para MacOS, para Ubuntu, para Fedora, ¿vale? Para diferentes versiones de Linux, ¿vale? Eh, esta, esta captura de pantalla es eh, relativamente antigua, ¿Vale? Si ahora entráis cualquiera, veréis que las versiones de RStudio ya no son esta que hay aquí, sino que serán más actuales. ¿vale? Entonces, aseguraros de, de descargar las versiones más actuales disponibles para, para vuestro sistema operativo. La instalación es sencilla. Nos bajamos el paquete, le hacemos doble clic al instalador y ya botón de siguiente, siguiente, siguiente, hasta que termine la instalación. ¿vale? En cualquiera de los sistemas operativos. Si estamos en Windows, pues una vez más nos aparecerá un icono parecido a este en el escritorio. Y cuando lo lancemos, pues nos aparecerá una ventana muy similar a esta de aquí. ¿Vale? Eh, como os decía antes, esto... Si os dais cuenta, no se parece a Excel, sino que aquí arriba a la izquierda nosotros programamos y abajo a la izquierda se ejecuta para obtener resultados aquí en la parte derecha de la ventana. ¿vale? Sin embargo, aún así, ¿vale? eh, RStudio nos facilita algunas eh, operaciones ¿vale? a través del eh, menú superior eh, de la aplicación. Entonces, en el menú de fichero pues vamos a tener las opciones de abrir nuevos programas que ya tengamos. Por ejemplo, por los programas que yo he pasado vale, comprimidos que acompañan a la presentación que estamos viendo. ¿vale? Eh, podemos crear nuevos programas directamente eh, si no los tenemos ya creados previamente. ¿Vale? Eh, Vamos a poder, eh, en el menú de, de, de representaciones gráficas, ¿vale? eh, vamos a poder gestionar todos los gráficos que hagamos. De forma que, si nosotros hemos hecho una representación gráfica para un artículo, eh, podemos guardarlo como una imagen en el formato que queramos. JPG, PNG, EPS, PDF, ¿vale? Con lo cual son formatos vectoriales que aseguran la calidad máxima eh, a la hora de incluir esa imagen en un artículo y redimensionarlo y demás, ¿vale? Vamos a poder copiar imágenes a, al portapapeles, podemos eliminar algunas de esos gráficos, ¿vale? Etcétera, etcétera. En el menú de herramientas, muy muy importante, ¿vale? Tenemos la instalación de paquetes, ¿vale? Y es muy importante porque no todas las cosas que nosotros vamos a querer hacer con R o con R RStudio, van a estar preinstaladas de serie. ¿De acuerdo? Entonces habrá cosas, por ejemplo, pues la, la opción de hacer eh, predicción a partir de una serie de datos, ¿eh? una serie temporal de datos numéricos, pues vamos a ver, no en esta sesión seguramente, sino en la segunda sesión, un ejemplo de predicción de series temporales, para ver cómo va a evolucionar pues, la, la serie de lo que sea. ¿vale? Eh, para hacer esas predicciones necesitamos instalar un paquete. bueno pues Ese paquete veremos que podemos instalarlo a través de esta opción que vemos aquí. ¿vale? Adicionalmente, pues habrá paquetes que se quedan antiguos, pues tenemos esta opción para actualizarlos todos los que necesitemos. ¿Vale? Y luego, por supuesto, bueno, pues ya si alguien es un poquito más eh, caprichoso, por decirlo de alguna manera, bueno, pues podemos hasta configurar las tecla de acceso rápido, vale atajos de teclado en nuestra máquina para manejar el RStudio como a nosotros nos, nos guste más. vale Bueno, entonces, eh, una vez que hemos visto de qué va el... El entorno de RStudio ha sido muy rápido, eh, pero es que ahora cuando pasemos directamente en el resto de la sesión a verlo funcionar, pues vamos a estar viendo todo esto que yo he contado con mucho más detalle, ¿vale? Nos van a surgir detalles, algún problemilla, eh, todo este tipo de cosas pues lo iré, lo iré comentando conforme, conforme lo vayamos usando, ¿vale? Creo que la mejor forma es ponerlo en uso y ver... Eh, en directo cómo se utiliza todo tipo de, de funciones. ¿vale? Entonces, eh, como decía antes, eh, todo lo que vamos a estar trabajando es en lenguaje R, ¿vale? Son instrucciones en lenguaje R. Vamos a comentar eh, algún detalle, ¿vale? Es muy, ay, perdón, es muy importante ver ¿vale? pues, cuáles son los tipos de datos que admite el. El lenguaje, cómo hacer cálculos desde los más sencillos a algunos más complejos, cómo utilizar algunas estructuras de datos, tipo vectores, matrices, ¿vale? data frames, cómo generar secuencias de datos, cómo leer archivos de, de datos y ya una vez que hayamos visto todo eso estamos en disposición de hacer cualquier análisis o cualquier representación. ¿vale? Entonces, si os parece... <coughs> Voy a dejar la presentación aquí, un poquito apartada en segundo plano, y voy a mostraros la ventana del RStudio. Antes de empezar la presentación, bueno, pues hemos hecho un, una prueba para poner lo más grande posible el tipo de letra en la ventana, de forma que podáis verlo todos, ¿vale? Eh, pues todas las cosas que yo tengo escritas, todos los ejemplos. En cualquier caso, como tenéis los ejemplos en vuestra máquina, podéis descargarlos de, de ese zip, pues, pues podéis abrirlo en vuestra máquina al mismo tiempo y seguirlo en vuestro, en vuestro RStudio, en vuestro editor de texto, ¿vale? Eh, cualquiera de estos ejemplitos que hay aquí, ¿vale? Este que se llama ejemplos 1 de la intro, ejemplos 2 de representaciones gráficas, ¿vale? Y ejemplos 3, pues de otros ejemplos más avanzados, ¿De acuerdo? Eh, os lo digo por si, por si algo no se aprecia correctamente. En, cual, en algún momento, pues, cambiaré de, de ventana, ¿vale? Y, y ya casi el resto de la sesión, pues, lo haremos sobre la, esta ventana de RStudio. Entonces, una cosa fundamental en un lenguaje de programación, sobre todo cuando estamos empezando, es, pues, bueno, pues, si es un lenguaje de programación nuevo y no sabemos utilizarlo, pues una cosa inmediata es coger y decir, bueno, pues si necesito saber y si necesito ayuda sobre cualquier función o cualquier operación, pues ¿cómo le pido ayuda a nuestro entorno? ¿vale? En este caso RStudio, bueno, pues con la función help. ¿vale? Si le damos help y entre paréntesis le pasamos la función sobre la que queremos ayuda, veréis que aquí a la derecha, ¿vale? en la parte de ayuda que yo había descrito antes, pues os describe eh, con total, total detalle todo lo que necesitéis saber sobre esta función ¿vale? de, de R, cómo utilizarla e incluso, que eso es lo mejor que tiene, ¿Vale? Os muestra al final del todo, abajo del todo, ¿veis? Os muestra ejemplos. Mínimo un ejemplo o probablemente más ejemplos. Lo cual, la sintaxis, el cómo utilizarla eh, e incluso entender lo que significa, pues se facilita mucho. Bueno, precisamente, pues funcionar a base de, de ejemplos es lo que yo vengo a proponeros eh, hoy. Entonces, os comento eh, en la presentación, ¿vale? si os dais cuenta, eh, yo he ido incluyendo cada uno de los ejemplillos que voy a comentaros, ¿vale? Y en casi todos los casos, en la siguiente transparencia, os pongo una captura de pantalla de cómo hemos ejecutado ese ejemplillo y cuál es la salida, ¿vale? La respuesta del programa que nos da. De forma que pues en el futuro, con la presentación, pues podéis más o menos seguir lo que estamos haciendo hoy en clase. Yo directamente, pues lo vamos a ir haciendo aquí sobre la, eh, sobre la ventana de RStudio. Os he marcado además el número de transparencia al que corresponde cada uno ¿vale? de los trozos de código de R, de forma que sea fácil... Seguir ¿vale? Y, y, y cuadrar en paralelo la presentación en PDF con los ejemplos que os he, que os he dejado. ¿vale? Entonces, en el lenguaje R, eh, cuando queremos poner un comentario, ¿vale? Un comentario es un texto que a nosotros nos da una aclaración, pero que no se ejecuta. ¿vale? El, el sistema de hecho lo ignora. Entonces, un Comentario en R empieza con la almohadilla. Cualquier cosa que venga detrás de la almohadilla ¿vale? es un comentario que es algo para, a nosotros, para aclararnos nosotros mismos, pero que el sistema no, no lo tiene en cuenta. ¿Vale? Eh, ¿Tenemos que ir copiando absolutamente todo y pegándolo aquí abajo ¿vale? para ir ejecutando? Pues no, afortunadamente no. ¿Vale? podemos hacer lo siguiente, vale, esa es una opción, pero otra opción es marcar en el teclado o con el ratón algunas instrucciones que nosotros queramos aquí arriba en nuestro programa, vale, el programa veis que tiene extensión punto .r mayúscula, vale, y una vez marcado algo, vale, algunas de las instrucciones del lenguaje, le damos a este botoncito Run, vale, si le damos Fijaos que automáticamente en la consola, ¿vale? en la parte de ejecución, se ejecuta nuestro, nuestras instrucciones marcadas. Entonces vamos a coger, ¿vale? esta primera instrucción que acabo de ejecutar es simplemente decirle a nuestro programa que todos los ejemplos, eh, conjuntos de datos o ficheros que nosotros queramos eh, escribir en disco ¿vale? y guardar, que lo guarde en esta carpeta. De mi máquina, ¿vale? Esto es de mi máquina particular en la que estoy ahora mismo. Vosotros tendréis que poner eh, la carpeta, ¿vale? En vuestra máquina, ¿vale? Pero bueno, esto es para los ejemplos más avanzados ahora mismo. Eh, en realidad no, no hace falta. Eso es casi más costumbre de programador informático que, que ahora mismo una necesidad real en este, en este instante, ¿vale? Que estamos empezando. Vamos a empezar con los ejemplos de la transparencia 33, en los que vamos a ver, básicamente, eh, qué tipo de datos eh, soporta R. ¿vale? Datos numéricos, tanto reales como enteros, y datos de, de cadenas de texto. Entonces, ¿cómo se asigna un valor eh, a una variable? ¿vale? ¿Cómo definimos una variable y le asignamos valor? ¿vale? Pues, el nombre de variable se parece mucho a las matemáticas. ¿vale? El nombre de variable, pues el que nosotros queramos, por ejemplo, en este caso, pues variable real, ¿vale? Fijaos, yo le puedo poner variable real, ¿vale? Eh, y le asigno, fijaos que el, el operador de asignación es el símbolo menor y el, y el guión, a modo de una flechita, como se hace en matemáticas también, ¿de acuerdo? Aunque también podemos poner... El símbolo igual, que es algo como más estándar y más habitual en programación, ¿vale? Entonces vamos a dejarlo así. Pues variable real igual a 4,3, ¿vale? Lo ejecutamos y veis que lo ejecuta y no nos da ningún error. Parece que todo funciona bien. Eh, vamos a comprobar que eh, realmente lo ha hecho. Pues tenemos dos sitios donde mirar. Un sitio donde mirar es aquí, en el entorno. ¿Veis? ¿Vale? Aquí a la derecha, en el entorno, vemos que se ha creado una variable que se llama variable real y tiene el valor 4,3. ¿Vale? Bien. Sin embargo, a ver... Ahí, quieto. Sin embargo, a los informáticos pues, nos gusta ver las cosas en ejecución. ¿Vale? Entonces, vamos a... Pedirle que nos dé el valor que almacena eh, la variable real. ¿De acuerdo? Fijaos que al ejecutarlo, aquí abajo, nos dice pues, que variable real vale 4,3. ¿De acuerdo? Este 1 entre corchetes, ahora mismo no le hagáis caso. ¿De acuerdo? Ignorarlo. Eh, si queremos utilizar una variable entera, pues simplemente a otro nombre de variable, le damos el valor entero que nosotros queramos y ya está, ¿vale? Y ahora, si queremos hacer una operación aritmética, pues variable nueva, en mi caso se llama multi de multiplicación, y le asignamos pues, el valor de la variable real por la que acabamos de hacer, que es otro, ¿vale? Ejecutamos, si os dais cuenta, todo va bien, todo funciona, ¿vale? Fijaos que lo único que estamos haciendo es marcamos instrucciones y ejecutamos instrucciones, ¿de acuerdo? Al inspeccionar la variable multi, ¿vale? Nos da 25,8. Fijaos que al calcularla y asignarle el valor, ¿vale? Aquí en el entorno nos ha creado la variable y le ha asignado también su valor, ¿vale? Eh, no solamente podemos trabajar con, con variables numéricas, sino también con cadenas de texto. ¿vale? Entonces, la forma de definir una cadena de texto es, como veis aquí en estas instrucciones mm, resaltadas, nos inventamos un nombre de variable, le asignamos ¿vale? operador igual o operador flechita y le asignamos, entre comillas, el contenido que damos, ¿vale? Si le asignamos otro valor, ¿vale? O la olita, pues le cambia el valor asignado, ¿de acuerdo? Y si lo inspeccionamos, pues nos muestra el contenido de esa variable, que en este caso es una cadena de caracteres. Bueno, parece que más o menos va bien la cosa. Bueno, luego en la transparencia 36 eh, os planteo hacer una serie de cálculos, ¿vale? Muy sencillo. Que era pues calcular el seno de pi, ¿eh? pues, vamos a aproximar pi como 3, 14, 15 y si le damos, ¿vale? Si ejecutamos el sin de pi, el seno escrito, ¿vale? La función seno escrito en inglés, pues nos dice, vale, a ver, eh, nos dice que ¿vale? asigna el 14, 15 a pi, y cuando ejecutamos el seno de pi, pues nos da 9,2 elevado a menos 5. En principio, pues debería ser 0, ¿vale? Pero como no lo hemos aproximado tanto a 0, ¿vale? Pues nos da la aproximación a este valor que yo le he puesto aquí. Eh, para utilizar otra serie de, de operaciones aritméticas, ¿vale? Que tenéis aquí en la, en la presentación, ¿vale? Por ejemplo, la raíz cuadrada, SQRT, pues calculemos la raíz cuadrada de 9. Si os dais cuenta, pues la raíz cuadrada de 9 nos lo calcula y nos da el valor 3. Perfecto. ¿Vale? Ahora, ¿qué ocurre si le decimos que nos calcule la raíz cuadrada de menos 1? Pues en principio la raíz cuadrada de menos 1 no se puede hacer, ¿verdad? Fijaos. En este caso nos da un error. ¿Vale? Nos dice que el valor de la raíz cuadrada de menos 1 es... Not a number, ¿vale? N, -a n significa not a number, lo cual no puede calcularlo y además pues, nos da un, un aviso diciendo que al intentar hacer esa operación pues, se han producido eh, algún, tipo de, algún tipo de error, ¿vale? Eh, sin embargo, R es tan potente que nos permite trabajar con números complejos, ¿vale? De hecho, podemos hacer la raíz cuadrada de 3 más 5 por i, ¿vale? tal como hacíamos en matemática Y fijaos, la raíz cuadrada de 3 más 5 por i, pues 2 con 1 más 1 con 18, ¿vale? i. ¿De acuerdo? O sea, nos permite hacer este tipo de cálculo más o menos eh, avanzado. Bueno, eh, continuamos. Eh, eso en cuanto a los datos más básicos, los datos, las estructuras más básicas, ¿vale? números y, y cadenas de, de texto. Pero cuando queremos manejar datos y conjuntos de datos, datos grandes no es suficiente. Necesitamos estructuras de datos más complejas. Entonces vamos a ver cómo utilizar vectores, ¿vale? vectores de números, listas de números, ¿vale? matrices, cuadradas en principio, arrays, de tres o más dimensiones, y sobre todo los data frames. Los data frames veréis que va a ser algo que se parece muchísimo a, a una hoja de cálculo. ¿vale? Eh, entonces, pues vamos a empezar por los primeros. Un vector se define con la función c. ¿vale? La c es un nombre de función que nos sirve para crear un vector o una lista de, en este caso, números, ¿vale? Entonces, si hacemos esta ejecución, lo que acabamos de hacer es que X sea un vector de números donde el, la primera posición del vector sea el 5, la segunda el 3, el tercero el 8, ¿vale? De esa forma. Si le decimos que nos muestre X, pues nos mostrará ¿vale? el... El conjunto de elementos que almacena ese vector. Y si lo que queremos es mostrar un solo elemento, ¿vale? podemos indexarlo utilizando la sintaxis de corchetes. Entonces, x de 3 nos va a devolver el número 8. ¿vale? Porque este valor es la posición 1, esta la posición 2 y esta la posición 3. Aquí... R sí difiere un poquito de, la, de, de lo que es en general la indexación de vectores en todos los lenguajes de programación en informática. ¿vale? En informática normalmente se empieza la indexación en 0, ¿vale? pero en R se empieza en 1. Entonces, x de 3 nos dará el 8 y x de 4 pues, nos dará el 2. ¿vale? Si lo escribimos aquí abajo directamente, x de 4 pues, nos da el valor 2, ese elemento. Bueno, ¿qué pasa si tenemos eh, eh, dos vectores y queremos juntarlos? Bueno, pues, fijaos, si tenemos los vectores v1 y v2, ¿vale? v1 definido de esta manera son los números desde el 1 hasta el 10, lo podéis ver aquí, ¿vale? Y v2, ¿vale? Es eh, lo, eh, coger los números del 11 al 20, y, ¿vale? todos los números del 11 al 20 y eh, hacer una ordenación aleatoria. ¿vale? Aquí lo tenéis. Aquí están todos los números del 11 al 20 y ordenados aleatoriamente. Si nosotros estos dos vectores, el v1 y el v2, los queremos concatenar ¿vale? en una cosa que se llame v3, en un vector que se llame v3, ¿vale? lo único que tenemos que hacer es utilizar de nuevo la función c pasándole separado por comas ambos vectores. Y fijaos lo que hace. Coge los componentes del primer vector y justo a continuación le añade los componentes del segundo vector y lo inserta todo, ¿vale? Lo crea todo en, la, en, el, en el vector 3. ¿vale? Así de fácil. Bueno, pues un vector lo podemos ordenar. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues con la función sort. Si le damos a sort de V3, ¿vale? Fijaos que aquí eh, V3 está desordenado, ¿verdad? Si le aplicamos la operación sort de ordenación de ordenación, ¿vale? Nos va a devolver el vector ordenado. ¿vale? Fijaos que ahora ya sí, del 1 al 20, está ordenado ascendentemente. Si lo queremos eh, ordenar descendentemente, pues lo único que tenemos que hacer ¿vale? es ponerle el parámetro decreasing igual a true y nos lo ordena descendentemente. ¿vale? Así de fácil eh, en, en R el manejo de, de vectores. ¿vale? Tanto la definición, la unión como la ordenación. Bueno, eh, habrá ocasiones en las que queramos hacer vectores ¿vale? eh, a base de una secuencia de números. ¿vale? Lo hemos visto hace un momentito. Obtener una secuencia eh, de uno en uno, ¿vale? una secuencia incremental de uno en uno desde un número cualquiera hasta otro es tan fácil como utilizar, pues, número inicial, dos puntos, número final, ¿vale? De hecho, si aquí ponemos, por ejemplo, desde el 15 hasta el 30, ¿vale? Por hacer una, un cambio, pues fijaos que no hace una secuencia de números y lo almacena en ese vector, ¿vale? Una secuencia de números desde el 15 hasta el 30. Pero también podemos hacer secuencias de números de 2 en 2 o de 3 en 3 o como queramos, ¿vale? De hecho, para eso tenemos la función sec, de secuencia. Le indicamos desde qué valor hasta qué valor y cada cuánto queremos que haga saltos, ¿vale? Entonces, en este caso, a x, ¿vale? Le hemos cambiado el valor que tenía hace un instante y le hemos puesto todos los números, ¿vale? Desde el 2 al 18, contando de 2 en 2, ¿vale? Son formas de, de ir creando eh, vectores. Hacia la transparencia 46, ¿vale? Eh, pues eh, comenzamos a ver las matrices bidimensionales, ¿vale? Que se definen con la palabra reservada, ¿vale? Con la función matrix. Eh, si nos vamos al ejemplo, para definir una, una matriz, pues tenemos que dar el conjunto de elementos que va a tener, ¿de acuerdo? Y tenemos que indicar cuántas filas y cuántas columnas queremos en nuestra matriz. Entonces, fijaos, si nosotros cogemos un conjunto de números, ¿vale? El 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y le pedimos que no haga, a partir de él, no haga una matriz. ¿vale? Con dos filas y tres columnas, fijaos cómo nos coge los números para creárnosla. Entonces se coge el 1 y el 2, serán la primera columna, el 3 y el 4 la segunda columna, y el 5 y el 6 la tercera columna, ¿vale? Es una forma. Ahora, si nosotros queremos que nos haga la matriz en lugar de por columnas, por filas, ¿vale? Pues podemos utilizar esta otra sintaxis, ¿vale? Fijaos. Vamos a coger. Para utilizar exactamente los mismos, los mismos datos, ¿Vale? Cogemos los mismos datos, ¿vale? el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le decimos que queremos las dos filas y las tres columnas, pero ahora le decimos que tenga en cuenta los datos según filas. Entonces, al hacerlo según filas, pues va a coger el 1, 2, 3 para la primera fila y el 4, 5, 6 para la segunda fila. ¿vale? Fijaos la diferencia, aquí lo tenéis mostrado, ¿vale? Fijaos la diferencia de incluir este modificador a la hora de crear una matriz, ¿vale? Creándolo por columna o creándolo por filas, ¿vale? Y ahora, si queremos, vale, si estamos en una matriz cuadrada y queremos acceder a un valor específico, ¿vale? Al valor 2,3, ¿vale? Pues el, el 2,3 es el valor 6, ¿vale? Este de aquí. R, además, nos permite acceder directamente a una fila completa, ¿vale? Si le damos MD1, ¿vale? Ese coma lo dejamos indicado en la segunda posición, le estamos diciendo que nos recupere toda la primera fila, ¿Vale? Y ahora llega a la parte quizá más interesante desde el punto de vista de la capacidad de, eh, de usar eh, conjuntos de datos, ¿vale? Son los data frames. Eh, los data frames los podemos ver, como os decía antes, un poco como si fueran eh, una hoja de cálculo, ¿vale? Aquí tenéis definido, Aquí estáis viendo definido un data frame ¿vale? para crearlo directamente sobre una variable que se llame mi data frame. ¿vale? Fijaos que este, este conjunto de datos es una primera fila donde se nombran cada una de las columnas y luego para cada una de las filas ¿vale? corresponde a los datos de una persona, ¿vale? el nombre, la edad, la altura, el peso, ¿vale? la raza, eh, el año y luego ya pues otro otro tipo de, de datos, ¿vale? Fijaos que se parece mucho a lo que viene siendo una, una hoja de cálculo, ¿verdad? <ríe> Tenemos muchas filas y cada fila tiene un montón de columnas almacenando datos de diferente tipo, ¿vale? Numéricos o de cadena relativos a esa fila. En este caso, pues describiendo en este, en este caso a esa, a esa persona, ¿vale? A Bob o a Fred o a quien sea, ¿vale? Entonces podemos crear un data frame de múltiples formas. La historia está en que cada, ¿vale? cada columna, ¿vale? va a tener el mismo tipo de datos, por ejemplo, la columna. Edad, pues va a tener datos numéricos que son las edades de todas las filas, ¿vale? correspondientes a todas las filas. Entonces una forma de crear un data frame es tener cada columna, ¿vale? los valores que dan, ¿vale? que rellenan cada columna en un vector diferente. ¿vale? Pues, bueno, el A, el B y el C van a ser esas tres columnas de nuestro data frame. ¿Vale? Y a continuación, utilizando la función data.frame, podemos pasarle los tres vectores, ¿vale? las tres columnas que rellenan el data frame y que se guarda en una variable que nosotros hayamos definido. Fijaos aquí abajo, al definir ese data frame con, estas tres, con estos tres vectores, acabamos teniendo esta estructura en la que tenemos la fila 1, la fila 2 y la fila 3. ¿vale? ¿Recordáis que antes os decía yo que no le hicierais mucho caso a este 1 entre corchetes que salía cuando hacíamos operaciones aritméticas? Bueno, pues ahora ¿vale? esos números ¿vale? son los índices de cada una de las posiciones de eh, conjuntos de datos o de, o, de, o de estructuras de datos más complejas. Si pensáis en, un, en una hoja de cálculo, pues veréis que cada, cada fila está numerada y cada columna está nombrada con una letra. Pues fijaos que aquí, al representar este data frame, tenemos un poco lo mismo. ¿vale? Tenemos cada fila numerada y cada columna nombrada. Si utilizamos el... La operación view ¿vale? del data frame nos carga ¿vale? en una representación gráfica aquí arriba ¿vale? Nuestra, ¿vale? nuestra estructura de datos en una forma que ya empieza a sonarnos bastante a, a una hoja de cálculo en Excel o en Calc del OpenOffice o, ¿vale? o, de, o de los Google Documents, etcétera, etcétera. Ahora mismo no, no nos interesa, con lo cual lo, lo dejamos. Vale, entonces tenemos nuestra estructura de datos que, como os digo, se parece mucho a, a una hoja de cálculo donde tenemos muchas filas y bastantes columnas representando eh, esos datos que nosotros queremos. Bien, pues si queremos acceder a una columna concreta, por ejemplo, a la columna A, que es una columna numérica, ¿vale? Pues utilizamos el operador. ¿Vale? Entonces, data frame$ a hace referencia a toda la columna completa, ¿vale? A esa primera columna completa de nuestro conjunto de datos, y bueno, pues se trata de un conjunto de datos eh, numéricos. Bueno, pues, ¿por qué no cogemos y calculamos la media de ese, ¿vale? De toda la columna. Pues para eso hacemos el min de toda la columna, toda la columna es dataframe $a, pues si hacemos min de dataframe $a nos calcula la media entre el 11, el 12 y el 13, que bueno, en este caso es 12, ¿vale? Y por supuesto, dentro de dentro de de una, ¿vale? una hoja de cálculo, si nosotros quisiéramos acceder a una celda concreta, pues podríamos acceder para, para inspeccionarla. Aquí también, ¿vale? Aquí si queremos acceder al primer elemento de cierta columna de nuestro data frame, pues utilizamos el operador de corchetes. Entonces, data frame $A es la primera columna. Y si ahora le aplicamos la operación de corchetes, ¿vale? Para acceder al primer elemento... Pues estaremos accediendo al elemento 11, ¿vale? como, acabáis, como acabáis de ver. Bueno, esto es una forma, ¿vale? esta forma de definir el data frames a partir de eh, vectores es una forma bastante buena y bastante potente. Pero no es demasiado cómodo cuando queremos definir ¿vale? o queremos utilizar mm, grandes conjuntos de datos. Entonces, cuando queremos utilizar grandes conjuntos de datos, tenemos otras formas un poquito más eh, facilitadas. El primero de ellos, pues coger todo un conjunto de datos, ¿vale? Desde una hoja de cálculo, copiarlo ¿vale? y venir y pegarlo justamente aquí, ¿vale? Dentro de la función react table, ¿vale? De forma que un conjunto relativamente grande podemos leerlo. ¿Vale? De esta forma, es como yo lo hice aquí, ¿vale? leerlo directamente. Eh, ahí, a ver, perdón, este es el Mi Data Frame. ¿vale? ¿Vale? Podemos leerlo directamente ¿vale? en una sola instrucción. Se nos crea nuestra estructura de datos que podemos ver, ¿Vale? Más bonita, ¿vale? De esta forma, inspeccionando eh, el data frame, ¿vale? Y una vez hemos hecho eso, pues ya podemos coger y empezar a hacer cálculos, ¿vale? De medias, desviaciones, medianas o lo que queramos. O, por ejemplo, vamos a hacer nuestra primera representación gráfica. Tenemos un conjunto de datos relativo a personas donde tenemos edades, pesos, alturas, ¿Vale? Pues vamos a representar el histograma de la edad, ¿vale? La función ist es la de histograma y lo único que le tenemos que pasar es un conjunto de datos numérico. En este caso, la columna, ¿vale? Edad del data frame. Lo ejecutamos y veréis que... Eh, un momentillo, a ver si consigo que se visualice es que no tenía suficiente espacio en ese momento, ¿vale? RStudio, al tener esto un poco maximizado con el zoom, no tenía espacio para representar el histograma, por eso ha dado ese, ese aviso, ¿vale? En cuanto he, he abierto esta parte de la ventana para que tenga espacio para, para representarlo, pues ya sí nos permite hacer el, el histograma eh, de las edades, ¿vale? De la gente que hay en este, en este conjunto de, de datos, ¿vale? Nos acaba de representar el histograma. A partir de aquí, pues nosotros podemos hacer zoom a nuestro histograma o podemos coger este, este, este gráfico que acabamos de hacer aquí y guardarlo pues, como imagen, como PDF o copiarlo al portapapeles y no lo podríamos llevar a un documento de texto y pegarlo, ¿vale? Tal cual lo estáis viendo aquí. Si lo guardamos como PDF, pues fijaos que nos dice el tamaño, si lo queremos en horizontal o en vertical, eh, la carpeta donde queremos guardarlo, ¿vale? Y le vamos a decir que nos lo muestre después de guardarlo, ¿vale? Le podemos decir que nos lo previsualice para ver si nos gusta cómo queda, ¿vale? Este histograma tal cual lo va a guardar en la imagen en PDF, ¿vale? Preview PDF, aquí lo estáis viendo, ¿vale? Si nos gusta lo podemos guardar. Y si no nos gusta, pues podemos cancelar, ¿vale? Fijaos que tenemos muchas opciones a la hora de trabajar con, con los gráficos en, en R o en RStudio. Bueno, eh, esto está muy bien, pero copiar directamente un conjunto de datos sobre el programa en R... ¿Vale? Para empezar a trabajar no es muy elegante que digamos. Más teniendo en cuenta que normalmente pues lo vamos a tener en nuestro, en nuestro archivo o bien como un archivo de texto o bien como un archivo CSV, ¿vale? Recordad siempre que un archivo de Excel no es más que un CSV, un archivo CSV, ¿de acuerdo? Entonces, eh, bueno, pues lo suyo es utilizar las funciones... React Table o React CSV, vale, para cargar conjuntos de datos de una sola vez, vale, un conjunto de datos que tengamos en un fichero de texto en en, nuestro, en nuestra máquina, vale, os lo muestro. Nosotros tenemos, este es el funmat.txt, vale, nosotros tenemos un archivo de texto en nuestra máquina, ¿vale? A base de fila y columnas, ¿vale? O tenemos un CSV, de igual forma, ¿vale? Fila y columna, pues podemos coger y leerlo dentro de una estructura de datos con la función ReactTable, ¿vale? Eh, podemos inspeccionar los datos que acabamos de leer, ¿de acuerdo? Fijaos que en este caso, si nosotros inspeccionamos el data txt, que es como he llamado a la, a la estructura de datos, pues nos va a mostrar el contenido de texto que os he, os he mostrado hace un, un instante, ¿vale? Tenemos una variable que yo llamo x, que son los números desde el menos 10 hasta el más 10, ¿vale? Tenemos una columna al lado que es xx, ¿vale? x al cuadrado, luego x al cubo, luego otra columna que es el seno de X y luego otra columna el coseno de X, ¿vale? Realmente, bueno, pues esto es un, un conjunto de datos eh, de juguete, en realidad, ¿vale? Que yo ya tengo preparado eh, simplemente para hacer unas poquitas pruebas. Todas estas cálculos, ¿vale? De X cuadrado, cubo, el seno, el coseno, pues podríamos calcularlo nosotros aquí en lugar de cargarlo ya calculado, ¿vale? Entonces, si nosotros queremos inspeccionar ¿vale? la primera columna de este data txt, pues hacemos data txt de 1 ¿vale? y nos da la primera columna. Y si ahora queremos calcular el seno de toda la columna, pues seno y le pasamos directamente una columna de datos, vale un vector de datos numéricos, y del tirón nos calcula el seno para todos los valores numéricos que le hayamos pasado, ¿vale? Bien, no está mal, ¿vale? Hemos leído un archivo de texto en el que teníamos una serie de filas y columnas numéricas, eh, pero en realidad, pues, cuando nosotros trabajemos seguramente tengamos un fichero de Excel o un fichero CSV. Ya os decía hace un momento que son lo mismo en realidad, ¿vale? Entonces, tenemos la función read_csv que nos permite leer este tipo de, de archivos. ¿vale? Le damos, ¿vale? en principio nos debe cargar sin mucho problema eh, ese conjunto de, de, de datos. ¿vale? Podemos inspeccionar los datos que acabamos de cargar ¿vale? con la función VIEW. Aquí lo tenéis, ¿vale? Data csv que acabamos de cargar, pues exactamente el mismo de antes, ¿vale? De hecho, os digo que esto fue un archivo de Excel donde yo puse los números, ¿vale? En la columna X y luego en el Excel yo calculé las otras columnas, ¿vale? Yo rellené más columnas en aquel Excel y lo salvé como csv. ¿Vale? Y es el CSV que utilizamos en este ejemplo concreto. Ya después pasaremos a ejemplos un poquito, más, eh, un poquito mejores. ¿vale? De nuevo, podemos inspeccionar ¿vale? eh, tanto la, el conjunto de datos leídos como obtener una eh, columna cualquiera que se comporta exactamente igual. ¿Vale? Bueno. Como os decía, trabajar con datos numéricos y además ya precalculado y tal, pues no tiene, no tiene mucha gracia. Entonces vamos a coger un, un conjunto de datos en el que se refiera a, pues a, a personas, ¿vale? Personas con... Eh, vamos, a, vamos a cargarlo, ¿vale? Y eh, no, perdón, he fijado una cosilla. Si por error, como acabo de hacer yo, ¿vale? Al marcar esto no lo cargamos, ¿vale? acabo de borrarlo, pues siempre nos podemos ir al, al menú, ¿vale? estamos en un editor de texto y podemos volver hacia atrás. Con lo cual eh, deshacemos cualquier estropicio que, que liemos en nuestro archivo de código. ¿vale? Entonces vamos a cargar este, eh, este archivo. ¿Vale? Este archivo que lo inspeccionamos ¿vale? y fijaos que tenemos 10 10 eh, filas relativas a personas en las que tenemos el sexo, la edad, la, el peso y la altura, ¿vale? Para cada una de ellas. Entonces, eh, vamos a coger y sobre este conjunto de datos, que es muy sencillo, pero fijaos que extrapolar ese conjunto de datos a una cosa. Mucho mayor, pues no supone mucho, mucho problema. ¿vale? Entonces vamos a coger sobre este conjunto de datos, para el que tenemos las columnas sexo, edad, peso y altura, ¿vale? con la primera letra en, en mayúscula, y vamos a calcular, pues, por ejemplo, la media de la, de la edad. ¿vale? De la edad de todas las personas que hay en este conjunto de datos, ¿vale? Sean hombres o mujeres, ¿vale? En este caso no estamos haciendo distinción. Cogemos la columna completa, sean hombres o mujeres, obtenemos la media, ¿vale? Función min y le pasamos el data txt, símbolo dólar, edad, ¿vale? Hacemos el acceso a toda la columna completa. La media nos da 41,7. La función median... ¿Vale? Nos da la mediana, ¿vale? Eh, perdón, en este caso he puesto altura, si ponemos edad, ¿vale? Pues la media era 41,7, la mediana es 42. ¿Vale? No, que yo voy aquí arreglando o modificando mi programa al mismo tiempo. Vosotros podéis ir haciéndolo lo mismo ahora mismo o, o en el futuro, ¿vale? En cualquier momento. Bueno, vamos a hacer nuestro segundo, nuestra segunda representación gráfica, ¿vale? Voy a darle un poquito de espacio a esto, a esta parte de la, de, del entorno, ¿vale? Para que quepa el, el gráfico. Y va a ser eh, representar la columna de las edades eh, mediante líneas, ¿vale? Entonces, para eso tenemos la función plot. Fijaos, si le decimos eh, help plot... Pues nos dice toda la ayuda sobre cómo representar gráficamente cosas, ¿vale? Entonces nos dice que el plot sirve para eh, representar gráficamente, que podemos representar a base de puntos, a base de líneas, ¿vale? <coughs> Con las dos cosas, ¿vale? Lo vamos a probar ahora después, ¿vale? Eh, que podemos hacer histograma y podemos hacer un montón de cosas. Y luego aquí, fijaos que nos aporta una serie de ejemplos que nos pueden servir, ¿vale? Para, para darnos una idea y aprender, ¿vale? Entonces, vamos a hacer la representación gráfica de, de esa columna mediante eh, líneas. Pues, fijaos, aquí tenemos las líneas. Si le decimos que las queremos con puntos, fijaos que pues, es exactamente lo mismo, ¿vale? Solamente que no une las la líneas. Y si le damos a la B de both, ¿vale? Ambos, líneas y puntos, pues nos une, ¿vale? Cada puntito nos lo une con un segmento de, de línea, ¿vale? Otro tipo de representación gráfica muy utilizado es el histograma, lo vimos hace un momento, pues función ist y en este caso vamos a representar las edades, ¿vale? Pues histograma para la, para la columna de edades ¿vale? o histograma para la columna de pesos. ¿Vale? Aquí tenemos. Si tuviésemos muchos más datos o si tuviesen otros valores, pues nos aparecería otro, otro tipo de, de gráfica ligeramente diferente. ¿Vale? Entonces, bueno, con esto hemos pasado un montón de, de transparencias en las que... Eh, <coughs> Ya os digo, eh, se va explicando paso a paso cómo cargar eh, datos, cómo ejecutarlos, cómo visualizarlos, etcétera, etcétera, cómo guardar un gráfico que acabamos de, de generar, ¿de acuerdo? Y llegamos a la parte eh, final de lo más básico, ¿vale? De lo más básico que sería pues el análisis de datos estadísticos, ¿vale? Las principales... Eh, Operaciones estadísticas eh, con R, ¿vale? La media, la mediana, la desviación estándar, la varianza, los cuartiles, el mínimo, el máximo, ¿vale? De un conjunto de, de datos. Entonces, para eso, pues, he preparado un pequeño vector, ¿vale? Este vector que vamos a, a, a guardar en la variable X... ¿Vale? Voy a quitarle espacio al histograma y vamos a darle espacio a, a nuestra consola para ver cómo se, se van ejecutando cada, cada función. ¿vale? Y ahora pues podemos tener el máximo de X, el mínimo de X. ¿vale? Si os dais cuenta, si echáis un vistacillo al conjunto de valores, pues veréis que, que cuadra. ¿vale? Podemos tener la media, la desviación estándar, ¿vale? La mediana y por último el histograma ¿vale? de ese conjunto de, de ese conjunto de, de datos. ¿vale? Y luego, si nosotros queremos eh, eh, generar ¿vale? datos que sigan una distribución concreta, ¿vale? tenemos pues todas las distribuciones estadísticas que se nos puedan ocurrir. ¿vale? Si le dais al help de distributions, ¿vale? os dará todas las distribuciones que existen ya en vuestra instalación de R ¿vale? en el paquete stats ¿vale? de estadísticas. Entonces, tenéis todas, fijaos qué montón, ¿vale? Poisson, Students, la Uniforme, la Normal, Multinominal, la Log Normal, Weibull, todas las que se os ocurran, ¿vale? Quienes seáis de estadística o de matemáticas, pues probablemente os suenen mucho todas esas toda esa di, distribuciones, ¿vale? Entonces... <coughs> eh, si, por ejemplo, queremos eh, generar una distribución eh, o un conjunto, perdón, un conjunto de, de 100 números que sigan una distribución normal eh, 10 ¿vale? de, de media 10 y desviación estándar 2, ¿vale? pues lo único que tenemos que hacer es utilizar la función rnorm, vale, indicamos los 100 números que queremos la media y desviación estándar que queremos que sigan nuestros ¿vale? números ¿vale? acorde a esa distribución. Y si ahora representamos gráficamente el histograma, pues veréis que más o menos ¿vale? pues que se eh, distribuye según esa, esa normal. ¿vale? Si le damos mil números ¿vale? con esos datos... Y representamos el histograma, ¿vale? Pues fijaos que la representación gráfica sigue pareciéndose, o sea, sigue esa, esa distribución y cada vez se ajustaría más a esa campana, ¿vale? Si siguiéramos dándole un mayor eh, cantidad de, de números, ¿vale? Bueno, eh, hasta aquí sería, fijaos que es el primer... Programa, ¿vale? El primer script de ejemplitos, ¿vale? De la introducción. Hemos llegado hasta la eh, transparencia 71 de una 120, ¿vale? Que sería, pues, toda la parte de introducción y el análisis básico de datos con R, o sea, las estadísticas básicas. A partir de aquí empezaríamos la representación gráfica de, de datos con R, ¿vale? A pesar de que estemos llegando ya a las 1 y media, ¿vale? Vamos a, in, a entrar en esta parte, eh, vamos a ver algunas representaciones, algunas formas de hacer los datos, ¿vale? representaciones gráficas más bonitas. Y lo que no nos dé tiempo, pues, lo dejamos para la segunda sesión, junto con ejemplos un poquito más avanzados, ¿vale? Eh, y algunas dudas que, que planteéis vosotros mismos en estos, en estos días, ¿vale? Entonces, un poquito ya hemos visto que eh, la forma ¿vale? de representar datos con R, o con RStudio, es mediante la función plot. ¿vale? Y hemos visto que plot tiene mil formas de hacer las representaciones gráficas. ¿vale? Vamos a representar aquí abajo, por ejemplo, la función del seno. ¿vale? Y fijaos que lo que voy a hacer, ¿vale? lo que he hecho... De, ¿vale? es coger y hacer una secuencia eh, de, de datos vale, eh, espaciada 0,1 posiciones y a ese vector de datos le aplico la operación seno de x. ¿vale? Esto nos dará, ¿vale? con esto ya tenemos dos vectores, los vectores en x, vale, 0,1 cada 0,1 ¿vale? y los valores en y, ¿Vale? el vector n y, ¿vale? con los resultados del seno de x. ¿vale? Si le decimos que no lo pinte, ¿vale? utilizando puntos, pues nos hace esa representación. Si le decimos que no lo pinte con líneas, pues fijaos que no lo pinta con una línea, y como hemos hecho tantísimos valores, tan espaciados, tan juntitos, pues nos pinta una línea bastante suave del seno de x. ¿Vale? Entonces, Vamos a coger el segundo ejemplo, el segundo archivo de, de los ejemplos, ¿vale? El que se llama ejemplos2gráficos.r Y para, este, eh, para esta parte de, de la sesión, pues en lugar de utilizar otros datos, pues vamos a, a suponer que tenemos datos de compras y ventas eh, en una semana concreta, ¿vale? Entonces, pues los datos de qué compra hemos hecho y los datos de qué ventas hemos hecho, ¿vale? Para el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ¿vale? Entonces, lo vamos a guardar en los correspondientes vectores que se llaman compra y venta, ¿de acuerdo? En este momento ya lo tenemos aquí en el entorno, ¿vale? Estas dos, eh, estos dos vectores, con, con, todo eso, con todos esos valores correspondientes a los días de la semana y vamos a representar eh, con puntos <coughs> las compras de esa semana, ¿vale? Con puntos, pues, ya veis que se ve regular, ¿vale? Eh, si lo representamos con líneas, pues, ya empezamos a ver, pues, un poquito... Mmm, poquito mejor eh, la tendencia vale eh, creciente de nuestras compras desde el lunes hasta, hasta el viernes. ¿vale? Eh, hasta ahora todos los gráficos que estamos haciendo lo hemos hecho en blanco y negro, quedan muy tristes. ¿vale? Vamos a meterle un poquito de color. Entonces la forma de meterle color es con la opción call ¿vale? de la función plot. ¿vale? Entonces, si le decimos que queremos representar gráficamente, ¿vale? marcando con un circulito en cada punto, ¿vale? correspondiente a cada día, con líneas y en color azul, pues fijaos qué representación nos hace de nuestras compras. ¿vale? Bien, eh, esto está muy bien, pero también estaría bien poder representar más de una línea de gráficos en nuestro gráfico, ¿vale? En nuestra ventana de gráfico, ¿vale? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pintar las compras en color verde, ¿vale? Y le vamos a poner un título a nuestro gráfico, ¿vale? Para que no se quede así vacío, sin, sin nada, ¿vale? Y además le vamos a poner eh, una... Una leyenda al eje X y otra leyenda al eje Y, ¿vale? Aunque ahora mismo eh, la leyenda que RStudio está eh, suponiendo, ¿vale? Y está poniendo, pues está bastante bien, ¿vale? Es el nombre del, del dataset, que como se llama compras, pues es, es representativo de lo que estamos representando, ¿vale? Entonces vamos a pintar las compras en verde, ¿vale? Y... Vamos a pintar las ventas en rojo, ¿vale? Entonces, si queremos añadir otro gráfico a esta, ¿vale? Que ya hemos creado sin que lo machaque y lo sustituya, en lugar de volver a poner plot, ¿vale? Fijaos que si ponemos plot, pues lo que hacemos es cargarnos el gráfico y pintar una cosa nueva, ¿vale? Entonces, en lugar de utilizar plot para crear un gráfico nuevo, ¿vale? Ahora usamos la función Lines, ¿vale? Y Lines coge otro conjunto de datos con los parámetros que le demos y en lugar de crear un gráfico nuevo, lo añade al gráfico en el que estamos trabajando en este momento. Eh, vale, sí, perdón. Vamos a empezar de nuevo. Primero las compras en verde y después las ventas en rojo, ¿vale? ¿De acuerdo? Ahora sí se ve bien, ¿de acuerdo? Podríamos añadir tantas eh, líneas de datos, ¿vale? Correspondientes a tontos conjuntos de datos como, como quisiéramos. Bueno, también es habitual, pues, ponerle una leyenda, ¿vale? Esa leyenda, pues, nos no ayuda a entender qué es lo que se está viendo en este gráfico, ¿vale? Es la leyenda, ¿vale? El legend. Bueno, pues... Vamos a utilizar la función legend, le vamos a decir que queremos la leyenda arriba a la izquierda, ¿vale? Aquí, queremos que aparezca. Queremos que el nombre que le ponga a las leyendas sean compras y ventas, ¿vale? Que la tenga en cuenta que son en verde y en rojo, ¿Vale? <coughs> Y aquí pues tenemos eh, los tamaños de, de letra, ¿vale? Tama eh, tipos de, de línea a representar, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Veis? Hemos podido colocar esa leyenda. Si ejecutásemos de nuevo la opción Legend, ¿vale? Con otros parámetros, fijaos que no lo... Eh, no elimina la leyenda anterior, sino que nos añade una nueva, ¿de acuerdo? Si hemos cometido algún error, ¿vale? Y necesitamos corregir algo, por ejemplo, lo que yo acabo de hacer, que acabo de sobreponer, ¿vale? Superponer dos, dos de leyendas, pues tenemos que empezar de nuevo, ¿vale? Con la orden plot para eliminar el gráfico y crearlo de nuevo, ¿vale? el Lines, ¿vale? Para añadir la segunda línea y luego, por último, el Legend para añadirle <coughs> la leyenda donde nosotros queramos, ¿vale? En este caso hemos puesto el Sex, ¿vale? La opción Sex a 0,5 que indica que utilicemos un tamaño de letra pequeñito, ¿vale? Bueno. Bueno, pues hasta ahora está bien, hemos creado una gráfica relativamente bonita, ya tiene colores, ya le hemos puesto una leyenda, le hemos puesto el título al gráfico, le hemos puesto lo, las leyendas en los ejes, ¿vale? Eh, ¿Recordáis que aprendimos a exportarlo, ¿vale? Como imagen o como PDF, ¿recordáis? ¿Vale? Podemos elegir el formato JPG, PNG, EPS, ¿vale? EPS para escribir un artículo en látex es perfecto. ¿De acuerdo? Pero a veces pues quizá no nos interese que eh, durante la ejecución de un programa largo en el que hemos hecho un análisis, hemos hecho una representación, pues se nos guarde directamente un archivo en nuestro espacio ¿vale? de, de disco. En lugar de tener que venir nosotros aquí y eh, mediante ¿vale? esta interfaz gráfica y, durante, y haciendo unos pasos, por guardar el, el archivo. Entonces, existe la, la, la función PNG, ¿vale? Que recibe el, el, el nombre de archivo que queremos crear, ¿vale? En mi, en mi caso, pues yo le he puesto figura de compras.png, le damos la altura y la anchura que queremos y le decimos que queremos el fondo, lo queremos en blanco, ¿vale? Eh, le damos las órdenes de dibujo que nosotros queramos y, por último, cerramos ¿vale? ese gráfico, ¿vale? ese archivo gráfico que acabábamos de crear. ¿vale? Lo ejecutamos y fijaos que aquí en la consola pues nos muestra las órdenes que acaba de ejecutar, pero aquí nosotros no hemos visto nada. ¿Por qué? Bueno, pues porque resulta que lo que ha hecho es crearnos... Un fichero que tiene que estar aquí, ¿vale? Figurascompras.png, que si lo visualizamos, ¿vale? Pues fijaos que nos ha hecho la representación gráfica de nuestras compras en un fichero png que ya se nos queda guardado directamente en nuestro espacio en disco de nuestra máquina ¿vale? local. Esto a la hora de programar y hacer un, un script largo, grande, que es automáticamente nos analice datos y nos represente los gráficos y nos los guarde en disco, es mucho más eficiente y fácil que si nosotros queremos eh, hacerlo a mano, pasito a pasito, como yo lo estoy haciendo aquí, ¿vale? Bueno además de, de, de gráficos de, de línea, pues también tenemos gráficos de sectores, ¿de acuerdo? A mí no me gusta utilizar mucho los gráficos de sectores, ¿vale? Porque su interpretación y tal, pues eh, da lugar a, a veces, ¿vale? A veces a, a equívocos. Eh, a la prensa sí le suele gustar y a en algunos casos, pues se suele utilizar mucho precisamente por eso, ¿vale? Porque es una forma bastante gráfica, se entiende bien, ¿vale? aunque hay que tener cuidado a la hora de, de hacerlo, ¿vale? entonces para hacer un, un gráfico de, de sectores tenemos la función pie, ¿vale? de tarta, ¿vale? un gráfico de tartas eh, le vamos a decir que queremos pintar nuestras compras a lo largo de la semana y lo único que tenemos que decirle es, por un lado, cuál es el vector, ¿vale? Dónde están nuestros datos, ¿vale? El vector con los datos, que en este caso es la variable compras. Y luego los colores que nosotros queremos utilizar para cada uno, ¿vale? De eh, los días de la semana en este, en este caso, ¿vale? Entonces vamos a verlo. Fijaos, eh, si ejecutamos... La opción, o sea, la, la función pie con la, fun, eh, con la variable compras y le pasamos solamente los colores, vale nos crea un gráfico de tartas en el que cada sector viene nombrado con el valor numérico asociado ¿vale? al tamaño de ese sector. ¿Qué pasa? Pues, bueno, pues que a veces lo que nos interesa es ponerle nosotros mismos nuestra. ¿Vale? Leyenda a cada uno de esos eh, de esos sectores. ¿Vale? Entonces, si utilizamos la opción labels de, de la función país, ¿vale? De, del, del gráfico de sectores, ¿vale? Podemos ponerle el nombre a cada uno de esos sectores en lugar de visualizar Simplemente el número. Y por último, bueno, si nosotros, ¿vale? igual debería haber puesto este ejemplo el primero, si nosotros representamos nuestro gráfico de tartas sin los colores, ¿vale? Pues coge un conjunto de colores, ¿vale? Por defecto que tiene establecido el, R, el, el lenguaje R, ¿vale? Eh, vamos a hacer ya para, para terminar, ¿vale? Vamos a coger los datos estos de, de sexo y edad que, que teníamos anteriormente cargados, ¿vale? Os muestro el conjunto de datos para que, para que recordéis cómo, cómo eran, ¿vale? Y sobre este conjunto de datos, digamos que un poquito más más real, más completo y tal, vamos a hacer un par de representaciones un poquillo más completas y, y terminamos, ¿vale? Entonces, recordáis que teníamos datos de hombres y de mujeres en cuanto a edad, sexo y altura, ¿vale? Entonces, recordáis que podíamos representar, ¿vale? Coger una de las eh, columnas concretas, por ejemplo, la edad, ¿vale? Y representarla como una, un gráfico de líneas, ¿de acuerdo? También podríamos representar el histograma de, la, de las edades. Si nosotros tenemos un archivo, ¿vale? un conjunto de datos numérico como es este caso, ¿vale? podemos pedirle que nos dé un eh, resumen ¿vale? estadístico eh, de todas las columnas. ¿vale? Para eso tenemos la función summary. ¿vale? Aquí tenéis... Nos da la, la media, ¿vale? Primer cuartil, tercer cuartil, la mediana, eh, el mínimo y el máximo, ¿vale? Eso, estos datos que se ven aquí se parecen mucho a un diagrama de estos de bigotes, ¿vale? A un box plot que vamos a ver justo a continuación, ¿vale? Bueno, eh, ¿qué pasa si nosotros queremos representar. Eh, si queremos eh, representar el, el, los datos de sexo y edad, ¿vale? Enfrentados. Bueno, pues podemos representarlo. Al plot no solamente le podemos pasar un conjunto de datos, le podemos pasar más de un conjunto de datos. En este caso, dos columnas, la edad y el peso, ¿vale? Y le decimos que nos lo pinte en rojo con el tipo de figurita, ¿vale? Asterisco. Y fijaos cómo nos lo ha pintado, ¿vale? Si además queremos que en cada puntito nos aparezca el numerillo correspondiente, ¿vale? Pues fijaos que aquí lo aquí lo tenemos, ¿vale? Eh, esto está muy bien. Lo que pasa es que aquí estamos mezclando hombres y mujeres al mismo tiempo en este gráfico, con lo cual, pues, no nos dice mucho. Hay una forma de acceder a los datos... ¿Vale? por ejemplo, de edad, eh, solamente para hombres? Pues sí, resulta que si ejecutamos esta cosa, ¿vale? esta línea que hay aquí, vale es muy compleja, ¿vale? pero nos da una funcionalidad muy alta. Entonces le decimos que a nuestro conjunto de datos, vale sexo y edad, ¿vale? que se quede solamente con aquellos... Cuyo sexo ¿vale? sea H, ¿vale? se quede con toda la columna, pero solamente, ¿vale? eh, perdón, que se quede con, con, con todos los datos relativos ¿vale? a este conjunto de datos cuyo sexo sea hombre. ¿vale? Y de todos los que salgan, ¿vale? de todos los hombres, que nos devuelva solamente los datos de las edades de hecho lo hace. ¿De acuerdo? Con esto lo hace. Entonces, podemos hacer un plot ¿vale? que nos dé, que nos seleccione solamente las filas de hombres ¿vale? para coger las edades y los pesos y representar las edades y los pesos. Eh, enfrentadas para hombres, ¿vale? En color azul. Aquí los tenemos. Y a continuación le decimos que no cierre el gráfico, ¿vale? que no cree un gráfico nuevo, ¿vale? y que de la misma manera se coja los datos de edad y peso para mujeres y los pinte en rojo. Con lo cual, vale, y en este caso, en lugar de hacer el pitch 8, que son los asteriscos, el pitch 16, que son los circulitos. Entonces, en este caso nos acaba de pintar en el primer plot todos los datos de hombres, ¿vale? De edades frente a peso. Y en el segundo plot, todos los datos de mujeres, ¿vale? De edades frente a peso. Estamos viendo la representación gráfica separada por, por sexo, ¿vale? Si ya queremos completar el gráfico poniéndole una leyenda, ¿vale? Eh, indicando pues, que los azules son los hombres y los rojos son la, eh, los datos de mujeres, ¿vale? Pues podemos hacerlo de esta manera, pensás que como tiene muy poco espacio para el, para el gráfico, pues la leyenda se ha cargado, se ha sobre, sobrepuesto sobre alguna parte del, del gráfico, ¿vale? Si lo pusiéramos a pantalla completa y con, con tamaños de, de ventana, ¿vale? Con menos zoom, pues aparecería un poquito mejor. Bueno, esto está muy bien. Pero si nosotros queremos hacer un estudio estadístico un poquito más, más detallado y tal, pues utilizar el, el bot blocks, vale, es el tipo de dato más, más adecuado. Aquí tenéis en la, en la presentación ¿vale? que el bot block, vale, son las cajas estas que tiene bigotes y en las que se llega a representar pues, la mediana, el tercer cuartil, que es la parte alta de la caja, el primer cuartil, que es la parte baja de la caja, eh, se puede representar la media aritmética, ¿vale? Como un puntito o un asterisco dentro de la, ¿vale? en, la en la caja. Eh, el segundo cuartil, que es la mediana, que es la línea que parte la caja. Luego, el bigote de arriba es el máximo, ¿vale? Y el bigote de abajo, el mínimo. Y luego, si hay algunos datos atípicos, pues también nos pueden aparecer por arriba, ¿vale? Algunos puntos por arriba y algunos puntos por abajo, ¿vale? Los lo outliers. Si nosotros queremos hacer ese tipo de gráficos en nuestro programa, pues simplemente utilizamos la función boxplot, ¿vale? Le pasamos cuál es el conjunto de datos, ¿vale? La columna de datos numéricos que queremos representar, en este caso la edad, ¿vale? Y ya, pues, bueno, dependiendo de si queremos darle nombre a los ejes X, Y y al propio gráfico, ¿vale? Con las op opciones main, Xlab y e, ylab ¿vale? Y fijaos que nos representa la edad para todo el conjunto de datos. Aquí no hemos separado por, por, por sexo, ¿vale? Aquí podríamos haber metido... Eh, <coughs> Eh, que seleccionara solamente a los hombres o solamente a las mujeres y representaría el boxplot solamente para, para ellos. ¿vale? Eh, si queremos representar todas, ¿vale? todo el conjunto de datos y obtener un boxplot para cada uno ¿vale? de las eh, columnas eh, numéricas que tenemos en nuestro conjunto de datos, pues directamente en lugar de seleccionar una columna le pasamos todo el data frame, ¿vale? Todo el conjunto de datos y ya lo tenemos, ¿vale? Eh, si solamente queremos dos de, la, de las columnas, pues tan fácil como pasar ¿vale? a, a la función boxplot las dos columnas que queramos tener en cuenta exclusivamente. Eh, esto, en este conjunto de datos que estamos representando edades y pesos, al mismo tiempo, pues no tiene mucho sentido, pero si tuviéramos dos, dos experimentos eh, que han sido ejecutados con diferentes configuraciones, ¿vale? Relativo a la, al, al mismo fenómeno, pero con dos configuraciones diferentes a la hora de hacer los experimentos. Podríamos pasar primero los datos obtenidos para el primer experimento, para la primera configuración y los datos para la segunda configuración. Y podríamos ver hasta qué punto, ¿vale? Eh, los datos... ¿Vale? La, lo, los datos obtenidos son diferentes o, o son muy similares si las dos cajas están alejadas o si las dos cajas están, están juntas. Bueno, Y ya por último, ¿vale? ya aquí termina eh, la parte ¿vale? de los de lo ejemplos gráficos, eh, podemos representar nuestros conjuntos de datos eh, como un conjunto, ¿vale? Con, como conjunto de nubes de puntos. ¿vale? Fijaos. Si utilizamos la función strip chart ¿vale? lo que nos representa son las nubes de puntos, ¿vale? las nubes de dispersión de puntos ¿vale? para, en este caso, todas las columnas. ¿vale? Nos muestra todas las columnas, una por una, ¿vale? mostrándonos la dispersión. Si nosotros aquí, en lugar de representar todas las columnas, elegimos, por ejemplo, la columna edad, ¿vale? Y le damos a representar, pues nos muestra la dispersión de todos los valores, ¿vale? En vertical, solamente para la, para la edad, ¿vale? Bueno, eh, os dejo aquí, en la Transparencia 94, os dejo una serie de recursos, ¿vale? con, con tutoriales. Muy, muy, avanzado, vamos, muy avanzado y muy completo ¿vale? sobre cómo hacer representaciones gráficas mucho mucho más completas con todas sacando partido de todas las posibles eh, opciones eh, de gráficos que tiene que tiene r vale incluso haciendo gráficos múltiples vale eh, matrices de, de gráficos, etcétera etcétera entonces, si os parece, dejamos aquí ya esta sesión, esta primera sesión, y para la segunda sesión que veremos dentro de, de unos días, pues dejamos pendiente, eh, pues hacer test esta estadístico avanzado, ¿vale? entre ellos ANOVA y el cruzcal wallis ¿vale? para comparar eh, si hay diferencias estadísticas entre entre dos eh, o más. Eh, conjuntos de, de experimentos, ¿vale? Con diferentes configuraciones. También dejamos pendiente eh, programar en R, ¿vale? R es un, pro, un lenguaje de programación con lo cual podemos hacer programas completos con sus bucles sus ifelse eh, e ¿vale? Para, para comparar para, y hacer... Eh, <coughs> ejecutar diferentes líneas de, ¿vale? de, de código o secciones de código en función de una, de una comparación, de una condición. Eh, incluso veremos un ejemplo que es un poco avanzado, pero bueno, yo creo que, que será fácil de, de seguir, de cómo integrar dentro de un artículo programado en, o realizado en, en LaTeX cómo integrar el código eh, R para que la generación de gráficos o de tablas se haga de forma automática, simplemente pinchando en un botoncito ¿vale? de compilar, eh, en, eh, utilizando el, el RStudio. ¿vale? Entonces lo dejamos eso y lo dejamos eso pendiente para, para el próximo día, ya son ejemplos un poquito más avanzados para los que ya hay que tener un poquito de conocimiento en R y era, pues, precisamente el objetivo y la intención de, de esta primera sesión, ¿vale? Pues, Pedro, muchísimas gracias por el curso porque ha estado, ha estado clarísimo y te explicas perfectamente. Yo creo que ha sido muy, muy, muy didáctico. Se, se ve que, que, que lleva muchos años dándole y que eres experto. ¿Qué te iba a decir? Le iba a decir a la gente, porque pues, que tiene dos semanas, eh, tiene sí. dos semanas para, para ir haciendo pruebas y para cacharrear con el R y tengo anotado aquí que vuelve el 17. En dos semanas sí. está otra vez por aquí. Pues sí. Pedro, que pase buen fin de semana. Descansa la Semana Santa. Disfruta de los niños lo que buenamente pueda. Mucho. Y, y nada. nada. <risa> <risa> Nos hace este mucho sí, tiempo sí. en familia. Y muchísimas gracias por, por bueno, participar. Te muchas gracias a, a, todos, a todos los que habéis estado atendiéndome y habéis aguantado la chapa. Gracias, Dani, por organizarlo y ocuparte de, de organizar todo esto por parte del, del vicerrectorado. De verdad que es, es un placer contar contigo y, y saber lo bien que, que todo queda organizado teniéndote por, por ahí por detrás. Y ya está. Cualquier duda que tengáis, pues hacedmela llegar por el grupo de, de Telegram o por el sí. correo electrónico, vale, que también lo tenéis. Y, y para el día 17, pues volvemos con, con un poquito más. Venga, un abrazo a todos y a todas. Un abrazo. Adiós.